De lunes a viernes de 8 a 12. Equipo de radio. De lunes a viernes de 8 a 12. Equipo de radio. Equipo de radio. En la 92.3. Equipo de radio. Espíritu de grupo. Vamos a hablar con Mariel Mitidieri, del INTA, porque realizaron un relevamiento entre productores de batatas de la zona. Hay resultados que permiten realizar una evaluación que, en conjunto con los productores, van a realizar el día 14, en una reunión que, no digo, ahora se lo vamos a preguntar, pero que quizás defina parte de lo que sea el, el futuro de la producción de batatas en nuestra zona, o al menos se empieza a debatir sobre ello. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo le va? Gabriel dinero saludar. Hola, buen día. Bueno, eh, ¿con qué se encontraron en este relevamiento que han realizado en campos de la zona de, de, de, con, con batatas? Bueno, encontramos eh, en los distintos almácigos una incidencia alta de plantas con síntomas de virosis. Uh -huh. Este es un problema que eh, a nosotros este, ya nos viene preocupando hace ya casi cuatro años en que hemos ido a, a visitar lotes por pedidos productores y por, también, bueno, por, por necesidad de, de, de, de observar de, de parte nuestra. Pero este año decidimos hacer un, un relevamiento entre distintos profesionales de la estación experimental y también de la agencia, para poder este, recorrer más productores y tener una idea un poco más amplia de del problema. Entonces, bueno, nos encontramos que los distintos almacigos de nuestros productores están con distintos grados de incidencia de virosis, eh, que es algo que suele suceder en, la, en los cultivos de propagación vegetativa, como es la batata, que tiene la sí. característica que los virus se acumulan, ...porque se van este, acumulando dentro de los tejidos... ...como el productor usa el mismo material... Uh -huh. para, ...para... ...para propagar... Eh, ...y bueno, nos no, este, estamos organizando... ...para poder solucionar lo antes posible este problema. ¿Y, ¿Y qué inconvenientes trae esta esta virosis... ...a la hora de la producción y de la comercialización de batatas? Bueno, eh, las virosis eh, ocasionan eh, una gama de problemas... ...desde permanecer este sin demasiado daño en el cultivo, como viene sucediendo eh, hace años en San Pedro, que nuestros cultivos conviven con determinadas virosis, que son virus muy te muy muy suaves. Uh -huh. eh, pero después se van, eh, la característica de la batata es que los virus se van eh, acumulando distintas especies de virus y van generando síntomas más severos. Esos síntomas más severos eh, producen pérdidas de calidad, porque las uh -huh. batatas se deforman, pero también de rendimiento, o sea, son... Este, plantas que rinden mucho menos que, que las plantas sanas. Claro, claro. Eh, y, y ante eso, la, la perspectiva de solución, ¿cuál es? ¿Hay, ¿Hay una solución a corto plazo? ¿Es un trabajo que se tiene que hacer con, con, con mucho tiempo? ¿Cómo se trabaja una situación de estas características? Bueno, la, la solución es, es bastante accesible. Es, es una cuestión de organizarse entre las instituciones y los productores. Eh, se trata de renovar el material de propagación. Eh, partir de plantas que hayan sido saneadas. Este ah, trabajo se hace en otras instituciones, este, eh, otros organismos eh, de, dentro del INTA, institutos que tiene el INTA, que son más de investigación básica, uh -huh. eh, ellos hacen un análisis de, de las distintas virus de la batata y producen plantas libres de virus. Esas plantas se multiplican en laboratorios de cultivo in vitro, que como, como tenemos en la estación experimental, y... Eh, luego se provee a los productores de, de estas plantas saneadas. Esa, esa tarea de multiplicar plantas saneadas la puede hacer un organismo del Estado como el INTA, eh, pero también la puede hacer un producto ahora futuro que quiera emprender este desafío, convertirse claro. en un multiplicador de, de plantas saneadas. Claro. Eh, la la eh, cantidad de plantas con estas características que, que han detectado ustedes eh, es, ¿Es preocupante o forma parte de lo que se esperaban encontrar durante la recorrida? No, la verdad es que nosotros esperábamos encontrar este resultado porque ya en otras ocasiones habíamos visitado lotes. Lo que quisimos este año era, era tener al mismo tiempo una visión de, de muchos productores. Entonces, este, la verdad es que nosotros este resultado ya lo, lo, lo esperábamos. Claro. Eh, lo que pasa es que también nos interesaba otros problemas sanitarios también nos interesaba ver qué pasaba con enfermedades de origen fúngico porque hay un riesgo en nuestra zona que es cuando el productor trae plantines del norte, eh, en el norte hay condiciones para que determinados patógenos eh, se multipliquen mucho más que nosotros. Nosotros tenemos en San Pedro las heladas, que hacen que el cultivo desaparezca del lote durante unos meses. Uh -huh. Ese, esa desaparición es, es como un método de, de control de enfermedad que se llama vacío sanitario. O sea, hay sí. un periodo que el, el cultivo desaparece y los patógenos mueren. Pero en el norte eso no sucede. Entonces allá tienen otro tipo de patógenos y el miedo nuestro era encontrar en los almácigos patógenos diferentes a los que estamos acostumbrados en la zona. También por eso queríamos hacer la recorrida. Claro. Y además con el tema de las plagas. Porque eh, las virosis están muy asociadas a los vectores. Sí. O sea, la, la, la los virus... bichos, digamos, claro, los bichitos que no, no me gustan. Tal ¿sí? cual. La, las, los virus se multiplican dentro de la planta de batata, pero también los, los pulgones y las moscas blancas las contagian. Entonces nosotros también queríamos saber si en los almacigos ahora hay otro tipo de vectores. Y también nos llevamos a la sorpresa de encontrar una presencia mayor de determinados pulgones ah. y de moscas blancas que antes no se encontraba ah. ¿Y esto qué obedece? Eso, eso puede obedecer en principio a que los productores, este, muchos productores traen material de propagación del norte, entonces sí. ahí eh, vienen patógenos y también eh, insectos, vectores, no pueden venir. Eh, también hay, hay condiciones este, climáticas que favorecen a, al desarrollo de determinadas plagas. Eh, por ejemplo, hay una una mosca blanca que tenemos en San Pedro que está muy presente en la soja y fue determinada en el año 94 en San Pedro un cultivo de batata que se llama Benicia Tabasi. Esa mosca, el siglo pasado, fue fue denominada la plaga del siglo por Ajá. los daños que ocasiona a infinidad de cultivos en el mundo. Ajá. Y bueno, nosotros está en San Pedro y esa mosquita lo que hace es transmitir a las batatas un virus. ¿Qué hace? Que los otros virus que nosotros teníamos manso en San Pedro se vuelvan más agresivos, se Ajá. multiplican más. Ajá. Entonces, bueno, la presencia de esa mosquita en todo el mundo produce problemas porque contagia de distintas virosis. Por ejemplo, de tomate es muy es muy, es muy complicada. Eh, y bueno, nosotros, este, la presencia de, de lotes de soja eh, puede, puede significar que más mosquitas vayan a la batata. Claro. O sea, hay un hay un escenario que va cambiando. Hay un escenario climático y de cultivos que rodean a la batata que va cambiando. Y eso también genera cambios en las plagas y enfermedades. Seguro. Y Mariel, ¿cuántas hectáreas hay sembradas de, de batatas en San Pedro? Bueno, aproximadamente. La, la verdad que ahora no. Te estoy preguntando de algo que no te, no, no, no te iba a preguntar, pero en verdad, no, este, sí. que va aproximadamente, ¿qué, qué, qué bueno, cifras estamos hablando? Acá está Mariana Piura que me ayuda. Eh, en, han estimado 1.800 hectáreas por Mariel, la construida. Ah, sí. Ese número puede tener algún error, ¿eh? pero... Sí, sí, pero aproximado. Durante esta recorrida lo que se hizo fue preguntar a los productores cuántas hectáreas iban a plantar. Claro, claro. Y bueno, este, de ahí sale el número que, que comenta Mariana. Claro, es una cifra, es una cifra. Eh, bueno, eh, la reunión es el eh, 14. Sí, a las 18.30. Perfecto, perfecto. Nosotros estamos muy interesados que los productores vengan y participen porque estas soluciones están... En, en manos nuestras pero también en manos de ellos, o sea, tenemos que comprometernos todos para, para solucionar este problema que no es nada imposible Sí, parte seguro. es algo que se puede solucionar. Que eso es lo, lo que tiene que quedar como sí. alternativa. Este, la, la posibilidad de solución siempre contando con el apoyo de la inta que, que es fundamental para esto, ¿no? Y el trabajo que vino realizando desde hace ya tanto tiempo en esta cuestión. Eh, Mariel, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido muy amable. ¿eh? Bueno, no, gracias a usted por interesarse y ayudarnos a difundir este trabajo. No, al contrario. Gracias, gracias por el trabajo que hacen. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego.